Chile y estado VIP. Chileno Chile no en un pu mapuche, melelo, y cum biobio bio fumeo. Chile we mapu meo, meo, y mapumeo, lai calfucura Concepción meu, lai wensel norinem. Muleyetu y Sociedad Araucana Galvarino, hueluca. Quinien Alianza Cultural Araucana, Fei Unión Araucana Galvarino, Pinetui. Muletuí Quinietro Quinche, Paramilitar, Comando Hernán Trizano. Longkóvala, Lai, Hueychanmeo. Lituiti Fuchamalón, Tres Arroyos. Centro culturales, de tiunen semana la Semana Cultural Mapuche, García meo de Mendoza Caña de la kirikina de la Caña de la Caña de la Caña de la Caña de la Alunche con coni, uiñol tripantumeu, tripalu, parque ecuador, Trayenco, concepción meu. Mapuche nyantu, mapu Meu nyay, pita aucan wilkaman. Chile ni presidente Eduardo Frei, feipi. Ti 24 kunyo cuyen feita Comti unen anunche y antenyay, pi. Soy la Quintremil, unen Mapuche Somo, cupa diputada en Fulú, con el tuiti concentración de profesores de Escuela Fey Mapuche Somuñelú. Lonco Manuel Namuncura, Kati presidente argentino, Julio Argentino Roca, traguimo.